Para poder contestar esa pregunta es fundamental considerar la importancia de incorporar a las mujeres en los procesos constituyentes. Históricamente, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, eh, los procesos constituyentes se han caracterizado por la ausencia de las mujeres. Y eso deviene, ¿no es cierto?, en una falta de legitimidad del proceso constituyente y de su producto, que es la constitución nueva que, eh, a la que se llega, ¿no? Esta falta de participación genera una, en definitiva, falta de legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque estamos ausentes la mitad de la población en estos procesos y e inevitablemente se produce una falta de representatividad sustantiva. Ya Con eso voy a, o sea, me refiero a que eh, las agendas o las tem los temas propios de las mujeres, sin perder de vista de que hay una diversidad entre nosotras, eh, se pierde y se diluye y no forman parte de estos consensos y estos acuerdos fundamentales que se plasman en la Constitución. De manera tal que, si no tenemos o no partimos de la base de un respeto a la igualdad de género e incorporamos la perspectiva de género, en estos procesos constituyentes se deslegitima eh, su producto y la mujer queda desplazada eh, en un sentido que eh, ni ella misma puede ser Um, un sujeto que puede criticar ni objetar por cuanto no ha sido parte de estos procesos. Aquí tenemos que tener presente que el respeto de los derechos humanos de las mujeres uh, no se realiza si no se incorpora en el quehacer político y en todo el quehacer social una perspectiva de género. Ya la corte interamericana de derechos humanos en un caso en el caso Campo Algodonero contra México en la sentencia contra el Estado de México estableció y ordenó al Estado que debían los agentes del Estado incorporar la perspectiva de género. ¿Para qué? Para respetar eh, efectivamente los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué significa la perspectiva de género? O incorporar una perspectiva de género supone incorporar técnicas o es una técnica que supone hacernos cargo de observar antes de adoptar una decisión, cuáles son esas consecuencias que va a tener respecto de hombres y mujeres y observar esas diferencias y, teniendo presente entonces esas diferencias, adecuar esas políticas o esas decisiones a efectos de no replicar la, eh, la desigualdad eh, vigente. Ahora, uno se puede preguntar por qué doy por sentado de que ciertas políticas pueden establecer resultados diferentes para hombres y mujeres, esas diferencias se deben precisamente al sistema de poder que atraviesa todo el orden social, conforme al cual eh, la mitad de la población, los hombres, ejercen inevitablemente una opresión sobre la otra mitad, que somos las mujeres, y eso atraviesa la cultura, la economía, el trabajo, la familia, la política, etc. Eh, aunque eso es una, una respuesta que puede abordarse desde dos perspectivas, como técnica legislativa propiamente tal y otra más sustantiva. Desde una perspectiva técnica, podría perfectamente consagrarse como un principio, el principio de la igualdad de género. Eh, y desde una perspectiva sustantiva, ello, ¿qué debería significar para, eh, para que efectivamente sea un avance de lo que tenemos, a lo que podríamos llegar a tener a efectos de una mayor igualdad entre hombres y mujeres? Esta consagración del principio de igualdad de género debiera suponer eh, que la discriminación en contra de las mujeres es un fenómeno eh, estructural, debe entenderse en clave estructural y no como fenómenos aislados, y, eh, informales y esporádicos que sufrimos las mujeres en ciertas ocasiones. ¿Bien? Entonces, ¿cómo debemos entender? Nuevamente al hilo de la respuesta anterior, que esta discriminación es estructural y se sujeta en un sistema de poder, de poder masculino. ¿Bien? Y solo de esa forma entonces podemos avanzar y desembarazarnos de este eh, sistema discriminatorio. ¿Bien? Y no podemos entonces seguir regidos por el modelo canónico de igualdad que hasta ahora ha regido entre igualdad entre hombres y mujeres, donde las discriminaciones en contra de las mujeres se observan como hechos aislados y excepcionales. Hay dos cuestiones que hay que tener claras. Desde una perspectiva conceptual, paridad y cuotas no es lo mismo. La paridad es una medida permanente eh, que busca eh, el equilibrio y la eh, equidad de representación, en este caso, de hombres y mujeres. En cambio, las cuotas, conceptualmente, son mecanismos que vienen a corregir un sistema donde las mujeres se vienen a incorporar sin una perspectiva crítica. Esta corrección, digo, no tiene una perspectiva crítica y son temporales y esperan entonces que hasta un cierto tiempo, eh, funcionan hasta un cierto tiempo y se espera que naturalmente la política siga funcionando de una manera lo más paritaria posible. Lo que desde mi perspectiva es una, es una visión un poco inocente, porque, de nuevo, volvemos, el sistema de poder masculino atraviesa toda la estructura y, por cierto, la política. Y existen innumerables barreras. Que, hacen, que, eh, que muchas veces son invisibles, que nos hacen pensar sin ser muy suspicaz de que, en definitiva, cuando termine el sistema de cuotas, luego la paridad no necesariamente es lo que va a venir. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en claro esas, do esas, esas dos cuestiones, desde una perspectiva conceptual. Por ello, entonces, es preciso, ya no necesariamente invocando el principio de igualdad, un sistema paritario para la nueva convención constituyente o mixta, desde la teoría de la representatividad. ¿ya? Y por una razón cuantitativa, eh, las mujeres somos el grupo, eh, la sociedad más infrarrepresentada en la política porque somos el 50%. ¿no? Eh, y esa es una razón lo suficientemente contundente como para eh, afirmar la necesidad de una paridad. Ahora, es preciso, y ahí tendrá que verse en el proceso no sé si la propia la comisión técnica o la, eh, cómo definir que esa paridad se lleve a cabo efectivamente y no establecer reglas que luego se puedan bypasear y finalmente terminemos con representaciones escasas de las mujeres en estos espacios.